Bueno, dice Tony Rafu, refiriéndose a un escrito de uno que fue socialista en Yugoslavia, eh, Milovan Gislas, donde hablaba de la nueva clase que se creó en Yugoslavia a raíz de la muerte de Tito, que fueron esos políticos que estaban en el poder, que se encumbraron, y aunque no eran dueños, como dice él, de los medios de, comuni de, los medios de producción, Sí, este... Aquí hay, hay otra, otra, otra, déjame ver que el micrófono, ¿qué es lo que pasa con el micrófono? Vamos a ver. Ah, bueno, pero lo parece que lo borraron, no sé. Eh, vi como que decía algo de, sobre el micrófono. Bien, entonces, este... Eh, debo decirle que Tony Raful lo que quiere es... Hacer un símil con lo que hay, lo que pasó en Yugoslavia y que este gran intelectual describió con lo que ha pasado en República Dominicana, con la nueva clase que se ha creado con la llegada del PLD al poder, porque el PLD, los PLDistas se convirtieron todos en empresarios en todas las ramas de la economía. El transporte, el turismo, la electricidad. Ellos están metidos en todo como empresarios. Una gente que no tenían en qué caerse muerto. Y miren, es un, un, un trabajo de Tony Raful sumamente interesante. Bueno, entonces. Eh, Pedro Pablo Germani y Foriasteri. Si me da tiempo, le voy a leer ese artículo porque ese sí es interesante. Miren. Vamos con la encuesta, porque la gente está esperando y no me va a perdonar. Vamos con la encuesta. Eh, la Marpen, la Marpen dice que Carolina Mejía, vamos a presentar aquí. Carolina Mejía, miren, miren aquí, la Marpen eh, del grupo ahí dice lo que están arriba, eh, Carolina, Faride, Abel. Manuel Jiménez, Eduardo, Cristina, Amable y Dulú. Eh, vamos a presentarle, vamos, vamos a, a desglosarle. Por ejemplo, la candidata a la alcaldía por el Distrito Nacional Carolina Mejía ganaría a Domingo Contreras, su principal contrincante, según la encuesta municipal Marpen, estaba así mismo en Santo Domingo Este. Eh... El candidato del PRM, mientras que en Santiago Abel Martínez está a la cabeza, pero Abel ha bajado 20 puntos. Abel está en un 40%, nada más le lleva 8 puntos, que le llevaba como 40 puntos al candidato del PRM. Permítanme a, a, a, a presentar la encuesta, porque si no, entonces no voy a poder. Dice... Esta fue una encuesta a nivel municipal tratando de determinar quiénes están arriba entre los candidatos a alcaldes en cuatro municipios importantes del país, entre los cuales se entrevistaron 2.850 probables votantes y 750 por municipios y 600 en igual. La pregunta fue por quién votará como alcalde en marzo. Aquí esto se dice... Eh, Carolina Mejía, 52%, Domingo Contreras, 33%, Yori Ventura, 6%, Manuel Jiménez, en Santo Domingo Este, 53%, Luis Alberto, Tejada, 28%, en Santiago Avera Martínez tiene 40%, Ulises Rodríguez del PRM, 32%, Gibeto Cerrulle, 2%, en Igué, Rafael Dulú de del PRM 44, Karen Ricardo, la hija de amable Ariti Cato, tiene 39. Senadores, en el Distrito Nacional, Farideh Farid Raful tiene 36, Rafael Paz 22. En Santo Domingo Este, Cristina Lizardo tiene 33, Antonio Taveras 30. En Santiago, Eduardo Estrella tiene 37, Julio César Valentín 36, ahí están casi empatados. En Higüey, Amable Aritis Castro tiene 53, Vigilio Sedano, bueno, ahí parece que Amable va a barrer, y Mario Martínez. Entonces, eso es en lo que se refiere a esta encuesta más pen. Entonces, Diario Libre, el periódico Diario Libre publicó, la encuesta Grimberg, eh, donde, Diario Libre, la encuesta Grimberg, donde ya aquí esta encuesta es a nivel de los candidatos a presidente. En esta firma encuestadora, que no sé por qué no me sale, Luis Abinader, bueno, míralo aquí. Eh, miren aquí, vamos a ver, vamos a buscar la encuesta Greenberg de Diario Libre, dónde, eh, dónde está. Bueno, el caso es, en, lo que, en, en lo que encontramos esta encuesta, que Luis Abinader tiene un 52%, Gonzalo Castillo un 24% y Leonel Fernández un 17%. O sea, Luis Abinader por primera vez rebasa el 50% en una encuesta entonces, si se fueran a una segunda vuelta, Luis Abinader sacaría un 68%. Y Gonzalo Castillo, o sea que eso es... ¿Ustedes recuerdan lo que yo le decía? Que el PLD no gana ni con fraude. ¿Por qué? Porque para ganar con fraude, usted no puede estar tan lejos de que le lleve una ventaja. Tiene que estar por lo menos 10 puntos para poder hacer un fraude. Porque con, con, con una distancia tan larga de 26 puntos y que lo que parece indicar es que eso se va a seguir ampliando, no hay forma de hacer fraude. Porque ¿cómo le salen a este pueblo mañana de que, que Gonzalo Castillo ganó? Cuando todas las encuestas lo sitúan lejos, ¿cómo le salen a este pueblo? Se arma la de no terminar aquí. Entonces, ustedes recuerdan que yo le dije... A unos amigos que llamaban, miren, vayan comprando su pastilla y vayan preparándose, porque es que no hay forma, es que no hay forma. Bueno, vamos a coger un par de llamadas porque tenemos el tiempo un poco eh, apretado. Buenas tardes.